...de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, quien ha sido el propulsor de la recuperación del turismo de cruceros en la República Dominicana, dándole seguimiento cada día a la Autoridad Portuaria Turismo de abrir nuevas instalaciones como esta Inovey y otras que él anunciará en la mañana de hoy. Un fuerte aplauso. Señor Adam Cesarano, Presidente de la Federación de Cruceros de Florida y el Caribe, para nosotros es un gran honor y un placer tenerlo aquí en la República Dominicana en la mañana de hoy y la visión clara del Gabinete de Turismo, integrado por el Director de Aduana que se encuentra aquí, Eduardo Sanz Lobatón, el Director de Autoridad Portuaria, quien ha hecho un excelente trabajo en la apertura de los nuevos puertos en la República Dominicana, el director de Migración, la línea clara es seguir creciendo y, como bien usted dijo, vamos a romper el récord este año de todos los tiempos en llegada de turistas en cruceros a la República Dominicana. Bienvenido a nuestro país y un fuerte aplauso. Señor Terry, Vicepresidente de Operaciones de la Federación de Cruceros de Florida y el Caribe. Mayor General Alberto Ten, Director General de la Policía Nacional. Señor Mario Aguirre, Director de Programas Estratégicos de la Federación de Cruceros de Florida y el Caribe. Señora Paola Rainieri, señor Papo Blanco y demás representantes del sector privado. señora. Paula Lama, anfitriona, gracias por darnos acogida en este importante hotel del país Bienvenidos a todos a los medios de comunicación que siempre cubren las actividades del turismo de la República Dominicana Quiero destacar la presencia de la familia Ranik. Jack Ranick que está aquí de Ambercow Luis Emilio Rodríguez de Romana, los chat de, del puerto de crucero de Samaná eh, los representantes de San Susi que están aquí un fuerte aplauso para todos la República Dominicana tiene una historia de éxito en el turismo sobre todo en el turismo aéreo recientemente fuimos reconocidos por la Organización Mundial del Turismo como país número uno en el mundo en la recuperación de turismo indirecta con una inversión al año en los ingresos de 135 millones de dólares. La llegada de cruceristas en el país, como bien dijo el presidente de la Federación de Cruceros, ha ido en aumento. En el año 2019 llegaron a República Dominicana 1.044.700 cruceristas con 516 operaciones. Con el cierre global de la industria de cruceros ante la pandemia del COVID-19, la República Dominicana recibió por primera vez en julio de 2021 sus primeros cruceros después de la crisis sanitaria. Una línea de crucero, dos puertos de embarque, seis operaciones, 11.424 llegadas de cruceristas. En tan solo cinco meses más tarde, diciembre del 2021, se inauguró el puerto Taino Bay Recibimos otras líneas de cruceros y ya en diciembre de 2021 recibimos 12 líneas de cruceros, 6 puertos de desembarque, 81 operaciones y más de 100.000 extranjeros. Y eso demuestra la resiliencia y la recuperación de la República Dominicana en el turismo de crucero y merece un aplauso. De enero a mayo. Tenemos 450.595 cruceristas que han llegado a la República Dominicana. La diversificación ha caracterizado el comportamiento de la industria durante el año 2022. Los países principales emisores, el 59% de los Estados Unidos, 16% de Alemania y un 8% de Filipinas. ...170 nacionalidades y en nuestro centro de inteligencia podemos ver las edades... Eh, ...el 20, 11% de 20 años, de 21 a 56 años como el presidente y yo 48%... ...y de 57 a 75 como Don Papo el 36%. Los puertos de embarque, el puerto principal es Miami, Florida... ...y agradecemos por eso esta alianza estratégica que tenemos en la mañana de hoy las flota concentradas en un 74% en las tres corporaciones más grandes del mundo Carnival, 42% Norwegian, 19% Royal Caribbean, un 13% podemos ver también las diferentes, los diferentes barcos que están llegando a la República Dominicana y esto es un resumen breve de lo que es la industria del turismo de cruceros en nuestro país. Para mí es un gran honor tener la oportunidad de acompañar y, en este momento, de presentar al presidente de la República, porque juntos al gabinete de turismo, al sector privado, estamos innovando, estamos creando y siempre estamos un paso adelante de los demás países de la región. Y esta actividad de hoy reafirma el liderazgo contundente de la República Dominicana.